¿Tienes una idea que quieres hacer realidad? Escucha esto. Si te late la tecnología, te mueven las causas sociales, se te ocurrió la idea para un buen negocio, o eres súper creativo, eres el gallo que dan. Op Busca. Entra a hambreportusideas.com, eliges a un coach, ya sea Ben Shorts o Daniel Sosa, y le cuentas tu idea en un video de máximo 3 minutos. Si eres uno de los 10 finalistas, podrás ser apoyado por el coach que elegiste y sus expertos para hacer tu idea más fregona. Al final, solo 3 podrán ganar 200 mil pesos. Sí, 200 mil pesos para lanzar tu proyecto. ¿Qué esperas? Regístrate y participa en Hambre por tus Ideas de Dano.